En este video quiero mostrarte cómo funciona la permisología a nivel de tableros entre los. Cuando abrimos un tablero, acá vamos a tener en la barra de tareas un pequeño botón que nos va a permitir cambiar los tipos de permisos que hay en Trello. Si hacemos clic, vamos a tener que el primer permiso es el privado. Solo los miembros del tablero y los administradores de tu espacio de trabajo, que es como un conjunto de tableros, van a poder ver y editar este tablero de Trello. Si lo cambiamos al espacio de trabajo, entonces todos los miembros del espacio de trabajo pueden ver y editar el tablero. Tenemos otro permiso que es cuando tienes Trello Business, el perdón, no Business, ya no es el Business ni el Premium, es el Enterprise. Cuando lo tienes para una organización, esa organización va a tener equipos diferentes de trabajo y esto es lo que le va a dar la granularidad, que es uno de los valores agregados de esa modalidad de precios de Trello. Entonces, todos los miembros de la organización pueden ver este tablero y para habilitar esta función, el tablero debe añadirse a un espacio de trabajo de la empresa. Y luego tienes el público, que cualquier persona, no importa, de dónde venga puede ver este tablero pero solo los miembros pueden editarlo es decir si yo busco tablero de trello tablero prueba mujer cronopio olga colmenares olga semoret probablemente salga este tablero si yo lo dejo como público Trello tiene otra manera de manejar los permisos y es que si vas al menú expandido de la tarjeta vamos a ir desde cero y nos Vamos a más, a los tres puntitos y abrimos configuración. Aquí vamos a poder cambiar el espacio de trabajo al que pertenece. Yo tengo solo dos espacios de trabajo. Trello Workspace, que es el que se crea por defecto, y de la Lune, que es el de esta cuenta, puedo eh, portada de las tarjetas habilitadas, es una opción, pero aquí tengo los permisos. Fíjense que aquí incluso hay un poco más de nivel de granularidad. Yo puedo quitar la opción totalmente de que cualquier persona haga comentarios en el board o en el tablero. Puedo decir que los son los miembros, que son los miembros de observadores, que son los miembros del espacio de trabajo o cualquier usuario de Trello. Y luego aquí puedo también añadir permisos, los administradores, o sea, todos, eh, permitir que todos, eh, que solo los administradores puedan eliminar a otros miembros de este tablero. Entonces tiene otro nivel aquí de granularidad de permisos y aquí es lo de la edición a nivel de espacios de trabajo.